Increíble, se me cortó la boya. El bollo. Doble... Ah, te la cortó. ¿Te trae un doblete? Triplete, triplete. No, doblete. Son triplete, es un triplete. Terrible. Es un triplete. Increíble. Ah. Dos, tres. Uh, mirá el de abajo. Uh, el de abajo. <risa> Terrible, <risa> Gaby. Terrible. Te sumo de a tres, ¿entendés? Terrible. Nunca había tocado adentro. Terrible. ¿Dónde no, agarra el pescado Agarra el pescado dale. Estamos en Madreaga Mira. En los laberintos triplete. Lomo negro, mirad qué pescadazo El último me rompió la boya El puntero mm. Mirad lo que es eso Allá quedó la boya no El triplete no rompió uno. la línea Bueno, ponete que tiras una foto ¿eh? Tremendo Tres y 1, es